Seguramente tiene nuestra siguiente invitada, eh, que es una eh, diputada del Carrequín Podemos, de Unidas Podemos, influyente en ese en ese grupo y por tanto en el grupo, uno de los grupos que apoya al Gobierno. Eh, Pilar Garrido Egunón. Egunón, buenos días. Podemos dar por salvada la votación de hoy. Bueno, yo creo que esperemos todos que, que sí que vaya bien, pero hasta que se aprieta el botón en este caso y se vota, pues bueno, no no hay resultado y por lo tanto no podemos asegurar nada. Pero bueno, como todos esperamos que sí, porque bueno, hasta ahora por lo menos no el estado de alarma ha sido el mecanismo y el instrumento para garantizar bueno entre otras cosas bueno pues nada menos que la salud pública y, y medidas necesarias para, para la lucha contra, contra esta pandemia entonces esperemos que sí eh, con la votación de hoy y la de hace 15 días, el papel de, de Ciudadanos, particularmente el de Inés Arrimadas, empieza a realzarse, aunque eh, este protagonismo creciente y este acercamiento al gobierno de coalición le está suponiendo algunas bajas. Eh, ayer mismo eh, el diputado Marcos de, de Quinto anunciaba su, su baja. Eh, dice Inés Arrimadas que ella le pidió a Pedro Sánchez que eligiera socios y ha elegido. ¿Significa esto que el gobierno se acerca a Ciudadanos? Bien, yo creo que esa es una manera de, de vender la historia que está bastante lejos de, de la realidad. Ciudadanos ha apoyado todos en todas las ocasiones los estados de alarma, ha habido otros movimientos que hacen que, que esos votos igual ahora sean más, más necesarios, pero en todo caso está claro que que los socios de gobierno eh, son los que son y nuestro proyecto político, eh, mirando con una ¿no? con una mirada un poquito más larga, es muy distinto del de Ciudadanos, me remito a la, a la historia. Es decir, eh, Unidas Podemos siempre ha estado en contra de ¿no? del proyecto político que defienden Ciudadanos en todos los sentidos, desde el punto de vista de organización territorial, del sistema eh, económico. Pero en este caso estamos ante una pandemia y lo importante... Importante es, eh, como digo, sacar adelante ese estado de alarma y no convertir eh, esta discusión en una especie de batalla electoral donde cada partido político luego quiere volver a su territorio eh, pues bueno, vendiendo algún triunfo para sacar rédito electoral. La verdad es que eso a los políticos y a las políticas nos deja muy mal. Lo que espera la ciudadanía de nosotros es que estemos a, a la altura y que estemos a, la, bueno, pues a, a intentar salir cuanto antes de de esta pandemia ¿Significa eso entonces que el, el gobierno de coalición sigue eh, más cerca de lo que fue la mayoría eh, de la moción de censura? Sí, desde luego. Yo creo que la mayoría de la moción de censura es esa mayoría que hace posible un proyecto alternativo. Unidas Podemos, como sabéis, luchó como nadie por sacar adelante esa, esa mayoría y siempre hemos dicho que hay que cuidar, que hay que cuidar esa, esa mayoría porque es la que permite ese proyecto alternativo, que es el proyecto de defensa ¿no? de los derechos y de los intereses de las de las mayorías sociales, de recuperación de derechos. Pero vuelvo a repetir, estamos en una situación de pandemia y aquí yo creo Creo que no debería haber bloques ni, ni partidos, sino que todos y todas teníamos que estar trabajando por, por salir adelante porque los ciudadanos y las ciudadanas están, están en una situación muy, muy grave, se está sufriendo mucho y ese debe ser el único objetivo. Y aquí no hay partidos ni hay bloques. Eh, Pilar Garrido, ¿este nuevo estado de alarma va a ser un estado de alarma, digamos, descentralizado? Eh, siempre, ese es otro de las, casi le diría yo ya, leyendas urbanas. Es decir, el, el estado de alarma no ha eh, quitado, vamos a decir, eh, competencias a ninguna comunidad autónoma. Eh, lo que sí ha hecho es establecer una serie de límites que eran necesarios, sobre todo relacionados con, con, con la movilidad y otra serie de, de cuestiones que eran eh, esenciales para, para empezar a, a, a luchar contra la crisis. Pero, desde luego, en ningún momento podemos hablar de de centralización. Yo creo que se ha explicado una y otra vez. También es verdad que desde los partidos eh, nacionalistas, por ejemplo, desde el PNV, eh, hay una insistencia constante en, en ese empeño de, de querer ver ahí algo que no existe, que es ese proceso de recentralización. Otra cosa es, vuelvo a lo mismo, estamos en una pandemia, estamos en la crisis más grave de nuestra historia reciente y no hace falta explicar que cuando hay que luchar contra este tipo de... De situaciones, pues pues el mando único es el no lo, lo, lo más sensato, pero nada tiene que ver con una especie de intento de quitar competencias a las comunidades autónomas, yo creo que la mayoría de las comunidades autónomas además están colaborando eh, se está haciendo un esfuerzo de, de coordinación y ese debe ser el, el camino, desde luego Uh -huh. eh, señala usted al, al Partido Nacionalista Vasco, eh, ¿cree que, que está tratando de sacar interés político de, de esta negociación o de esta votación en concreto de la de hoy? Yo creo que sí, que, que no solo el PNV, pero sí podríamos citarlo como uno de los partidos, ¿no? Que, com, que compite en, en Madrid para, para sacar rédito y volver a Euskadi. Bueno, lo ha hecho, lo ha hecho siempre. Yo recuerdo en la última votación que hicimos en, en el Congreso, pues bueno, ahí introdujo el, el, ¿no? el tema de la posibilidad de, de convocar unas elecciones generales en, en Euskadi. ¿Qué tiene que ver eso con la pandemia? Es decir, tendría que tener el ojo puesto en, en cómo saca a Euskadi, ¿no?, de, de esta pandemia, cómo aprueba medidas que, que ayuden a paliar el sufrimiento de las familias vascas y no tanto en, en esas elecciones autonómicas que se le han metido entre estos personas cuando la ciudadanía vasca, pues eh, yo creo que estamos en, en, en otras cosas. Estamos intentando no eh, sobrevivir, y no creo que no, que no exagero, y también establecer, ¿no?, eh, cuáles van a ser las redes, los sostenes para, para esta crisis económica y social que, que nos va a azotar. Y ahí tiene que estar metida toda, toda nuestra energía. Pilar Garrido, el, ¿el gobierno puede tener dificultades a partir de ahora? La pandemia empieza a estar bajo control, pero estamos viendo que con Esquerra hay diferencias, que el nuevo tablero de, de juego le está dando más protagonismo a, a Ciudadanos. Usted acusa al PNV de, de tratar de sacar rédito político con, con votaciones en las que, mmm, intuyo, le, le pide más lealtad. Eh, cuando pasemos esto y entremos en un debate, por ejemplo, de, de presupuesto, se puede decir que el Gobierno va a tener aliados estables, porque eh, pueden empezar a cruzarse ya los reproches a estas alturas. Bueno, eh, sabemos que, que cuando hablamos de, del nuevo escenario político y de un gobierno de coalición, eh, pues bueno, son complicados los, y complicados los acuerdos ¿no? entre las fuerzas políticas, pero yo creo que ahí hay una mayoría, una mayoría que, que apoyó en su momento a este gobierno, que creo que al final todas somos conscientes de que ese proyecto es el proyecto que, que necesita el Estado español, que es un proyecto alternativo y que eh, más que nunca ahora eh, salir de la crisis eh, de una manera totalmente distinta y diferente a como se salió de la crisis del 2007, pasa por, por ese gobierno de, de coalición si queremos que las mayorías sociales estén protegidas y seguir tomando medidas que sirvan de, de sostén al, ¿no? a, a una mínima a unas mínimas condiciones de, de vida de, ¿no? de, de muchas familias yo creo que eso pasa por, por el gobierno de coalición y en ese sentido por, eh, habrá que pelear y habrá que negociar cada uno de los acuerdos pero yo espero que, que sepamos todos, no solo desde el gobierno cuidar esa mayoría, porque lo que tenemos Enfrente o lo que puede venir, pues tampoco hace falta explicarlo. Tenemos una extrema derecha que se ha tirado al monte y, y esa es la alternativa, y eso sí sería una situación realmente, pues casi diría, dramática para, para los ciudadanos y las ciudadanas. Y en Euskadi, ya en, en precampaña, lo decía usted antes, eh, ¿usted es partidaria de que se reduzca la campaña electoral de dos semanas a una? Bien, nosotros éramos partidarios de que no hubiera elecciones eh, autonómicas. Eh, es responsabilidad del, del Endacari y eh, lo sabemos, lo ha hecho en contra de la segunda y de la tercera fuerza política y con el resto de las fuerzas políticas puestas de, de, de perfil eh, sobre sus espaldas. Por lo tanto, está la responsabilidad de convocar estas elecciones autonómicas cuando la ciudadanía vasca pues vuelvo a repetir, está sufriendo mucho y todas las fuerzas políticas teníamos que meter nuestras energías en no en aprobar medidas y en ver cómo cómo ayudamos eh, a, a esos ciudadanos y ciudadanos que lo están pasando muy mal tenemos elecciones autonómicas sí eh, ¿la, el en la Cali se ha empeñado sí eh... Ahora, hablar de, de una semana o de dos semanas, yo creo que, que bueno, en este caso, eh, lo lógico es que sean dos semanas, porque la contienda electoral tiene unas reglas, unas reglas que mínimamente hay que cubrir, hay que cumplir, por lo menos aquellas que, que estén en nuestra mano, porque luego todo eh, lo que va a rodear la la contienda electoral, digamos va a ser totalmente extraordinario y yo creo que, que va a hacer que, que estas elecciones autonómicas sean muy poquito democráticas porque no hay posibilidad de debatir de discutir, con lo cual eh, dos semanas de, de digamos de campaña electoral me parece lo lógico, pero aún eh, que eso se dé no, no es el, la situación y no son las circunstancias para, para ahora mismo hacer unas elecciones autonómicas cuando además no son necesarias, quiere decir que hay mandato y tendríamos que estar todos pensando en, ¿no? en esa alianza de la que hablaba el Carrequín Podemos, que es eh, ponernos de acuerdo todas las fuerzas políticas para ver cómo aprobamos las mejores medidas para paliar el sufrimiento de, de la ciudadanía. Eh, ayer su, su candidata, Miren Corrochategui dijo que seguramente esta semana presentarán eh, la candidatura eh, para la nueva dirección de, de Podemos-Euskadi. ¿Va a ser así? Sí, seguramente a finales de semana pues bueno eh, haremos la, la presentación de, de la candidatura. Estamos trabajando en... En, bueno, en configurar todavía esa, esa candidatura con las personas que creemos que son idóneas para, para bueno, tener una dirección de, de partido fuerte, para bueno, fortalecer el proyecto, que yo creo que, que es lo que ahora también ¿no? eh, tiene que ser ¿no? algo que, que nos ocupe parte del tiempo. ¿no? Uh -huh. Y Pilar Garrido va a estar en el puesto de la Secretaría General para pedir el apoyo a las bases. Pues sí, Pilar Garrido va a estar en, en esa situación, eh, al final después de, bueno, de mucho debate y de darle demasiadas vueltas quizás, pero bueno, sí que eh, voy a, a liderar eh, un, un proyecto que es un proyecto colectivo, es decir, Pilar Garrido es una más de las que va a estar en, en ese proyecto, rodeada de, de gente que, que lleva mucho tiempo trabajando en Euskadi por un proyecto alternativo y sí, la, la respuesta es sí. Sí. Uh -huh. Bueno, pues ya tenemos eh, pistas sobre eh, el futuro y la próxima dirección casi con total seguridad dentro de, de Podemos, Euskadi, con, con Pilar Garrido, diputada por Guipúzcoa, pero un referente sin ninguna duda en el trabajo institucional, particularmente en, en las Cortes eh, de la Organización Vasca, con nosotros esta mañana, apenas a unos minutos de entrar eh, para, para fijar eh, posición y, y votación en un pleno, un pleno importante eh, para prorrogar el estado de alarma durante los próximos 15 días. Eh, Pilar Garrito, le agradezco que, que haya estado con nosotros una vez más. Escarregasco. Que vale, sí, es que Casco Agur.